Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden suscribirse a nuestro nuevo canal llamado Conspiraciones Universales. Les voy a estar dejando el link de este canal en la descripción del video y también en un comentario eh, fijado. Recuerden que la suscripción es totalmente gratis. Además de que estamos subiendo contenido totalmente eh, nuevo a este canal, totalmente diferente a los de nuestros dos canales eh, principales así que que esperan por favor suscríbanse y por favor dejen su me gusta dejen su like además activen la campana de notificaciones para no perderse ningún video nuevo recuerden suscríbanse a conspiraciones universales muchas gracias y nos vemos en el siguiente video